Hola gente, soy Walter Nieto y en este curso quiero explicar eh, algunos conceptos básicos de programación MyCode es un lenguaje para programar, es orientado a objetos y con ese lenguaje se pueden programar eh, los robots walkers que este año se van a utilizar en educación en las escuelas de Argentina. Como no había ningún, ningún este tutorial en español que explicara eso, decidí investigar un poco, me di cuenta de que no es muy difícil, es fácil, le tomamos la mano rápidamente, así que hay que animarse, no hay que tenerle miedo. Van a ver a lo largo del video lo fácil que es, así que bueno, los invito a que, a que miren el video, a que aprendan a programar, y díganme si les gustó, este, suscríbanse y escriban en los comentarios todo lo que, lo que necesiten saber. Gracias. Primero que todo vamos a, a familiarizarnos un poco con la pantalla del entorno de programación. Vamos a ver, a la izquierda una lista de todas las funciones o comandos que hay. Antes de esto quería decirles que el programa, ustedes cuando lo instalen por omisión o por defecto les va a aparecer en inglés. Entonces lo pueden trabajar en inglés y es aconsejable porque van aprendiendo el nombre de, las, de los comandos, las funciones, las palabras clave en inglés y entonces cuando quieran aprender un lenguaje un poco más avanzado como Python o quieren programar Arduino, van, les va a resultar más fácil porque ya conocen los comandos en inglés. Pero si quieren este, que sea más fácil el comienzo, lo pueden empezar en español, que es muy intuitivo y es fácil de, de trabajar. Les decía, a la izquierda tienen la lista de funciones y comandos. Y están clasificados por eh, categorías. Que estas categorías son los colores que tienen nombre, que están en este menú de acá: movimiento, apariencia, sonido, eventos control, sensores, etc. En el medio van a tener eh, un espacio en blanco donde vamos a ir agregando código fuente a nuestro objeto. Por ejemplo, un evento, yo puedo poner, tomo una de las funciones, la sujeto con el mouse y con arrastrar y soltar lo traigo al centro. Entonces acá estoy poniendo que al hacer clic en la banderita verde a continuación va a pasar algo qué puede pasar movimiento acá dice mover 10 pasos es la primera función que está bueno la arrastro y la muevo acá entonces significa que al hacer clic a la banderita el personaje se va a mover 10 pasos voy a la banderita presiono y el personaje se mueve 10 pasos parece que se mueve muy poco pero es porque son 10 píxeles esto es editable y yo lo puedo modificar y este 10 lo puedo convertir en 100 como 100 Presiono enter para que me lo tome y a partir de ahora el comportamiento es que yo cuando presiono la banderita se mueve 100 pasos que son 100 píxeles entonces esto es para demostrar que acá en el centro vamos a ir eh, Colocando funciones de comportamiento que están acá a la izquierda, que pueden ser de movimiento, de apariencia o de sonido. Y combinándolas con todas las otras funciones, como de control, los sensores, operadores lógicos, etc. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle, en forma gradual, de manera que se vaya entendiendo. Seguimos viendo el entorno de la pantalla, digamos, el entorno de programación. Habíamos visto la lista de las funciones, el lugar donde va a ir nuestro código fuente, y acá a la derecha tenemos la vista previa o el escenario, que es donde está el personaje y donde va a haber también otros objetos, y acá abajo tenemos la lista de objetos. En este momento nos muestra que tenemos tres. El objeto que está seleccionado nos muestra estas, estas características. Está visible, esto, con esto estaría oculto. Este es el tamaño que tiene, acá lo podemos cambiar. Si le ponemos por ejemplo a un 50% va a parecer más chico. Esta es la dirección a 90 grados, vamos a ponerlo a 180 grados. Es así, 270 grados es así, lo dejamos a 90 grados como estaba. Eh, y estas son las posiciones de coordenadas X e Y. Fíjense que cuando vamos moviéndolo, se mueven las posiciones de coordenadas X e Y. Si lo ponemos en 0, 0, vamos a ponerlo en 0, 0. Ahí está en 0, 0. Y este es el nombre. Eh, por omisión viene con el nombre de Sprite. Nosotros acá le podemos cambiar el nombre del objeto. Todo esto con respecto a este objeto. Tenemos dos objetos más poppers y Scout. Estos objetos en realidad son dispositivos y acá me dice no conectados porque no están conectados. Nosotros primero vamos a aprender a programar acá objetos virtuales para después, a partir del tutorial número 10, aprender a programar el comportamiento de los robots. Entonces seguimos con los objetos que vamos a trabajar acá en pantalla. Los objetos que no vamos a utilizar los podemos borrar con esta cruz. ¿Sí? borramos uno y borramos otro ahora les explico cómo agregarlos cuando los quieran agregar este botón de acá que dice biblioteca de roles son los distintos roles que son los distintos objetos o personajes que tenemos presionamos ahí y tenemos dos que son dispositivos y el resto no son dispositivos sino que son personajes ¿Sí? por ejemplo vamos a poner una manzana acá tenemos otro objeto ya tenemos dos objetos Fíjense cómo este tiene sus características y este eh, sus otras características como por ejemplo posición X e Y, si es visible o no, su nombre y el tamaño. ¿Sí? Vamos a cambiar el tamaño por ejemplo, ahí lo hicimos más chiquito. Vamos a agregar un último objeto para trabajar con tres objetos ahora, vamos a agregar este. Ustedes cuando lo hacen en su aplicación... Experimenten con los objetos que ustedes quieran. Por el momento, en este tutorial, vamos a hacer eh, una demostración con estos, estos tres objetos. Seguimos viendo la pantalla. Teníamos entonces la lista de objetos y acá tenemos el fondo. El fondo es simplemente un fond para darle un fondo al escenario. Eh, los objetos pueden interactuar porque hay sensores los objetos pueden tener un sensor de si está tocando un color o no por el momento no lo vamos a usar entonces vamos a sacar el fondo con esta cruz de acá acá tenemos el fondo anterior el fondo blanco y acá el fondo este que acabamos de agregar acá entramos en un entorno de dibujo que es como un paint elemental donde se pueden dibujar formas geométricas, eh, dibujo libre, manualizada, se pueden mover los objetos, etc. Esto es para editar el fondo, no son personajes. Acá vemos a la derecha cómo queda. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un, un laberinto o un fondo, un piso, lo puedo, lo puedo hacer. Puedo editar mi propio fondo, pero por el momento lo vamos a sacar también, vamos a, a con la tecla suprimir, o de, delete, lo vamos a borrar volvemos al personaje el personaje también puede ser editado, vamos a terminar de ver la pantalla hayamos visto esto y acá tenemos tres solapas que no vimos, el código que es que es esto donde estamos poniendo el código fuente, el objeto en sí mismo, que es, ahí entramos al entorno de dibujo para cambiarle la apariencia. Este objeto ya viene con dos apariencias, Custom 1 y Custom 2. Vendría a ser Customizado 1 y Customizado 2 o Personalizado 1 y Personalizado 2. Y nosotros podemos agregar un tercero. Acá con el botón derecho podemos duplicar y acá tenemos otro para, eh, para hacerle dibujos, acá tenemos zoom y acá podemos hacer por ejemplo una cara de enojado. Bueno, esto para hacerlo bien hay que hacerlo eh, con tiempo, pero era para demostrar que nosotros podemos tener distintos, distintas apariencias en el objeto. Este lo vamos a borrar, vamos a trabajar con, el, con la apariencia con la que viene el objeto. Entonces estábamos viendo que tenemos código, objeto y sonido. Este viene con un sonido de miau, Porque esto viene del, del entorno Scratch, donde el personaje principal es un gatito. Y el MyCode se basa en Scratch. Acá en sonidos vamos a encontrar este, este comando, este botón, que es la, la librería de sonidos vamos pasando por arriba de ellos y vamos a ir escuchando distintos sonidos tocamos uno y es como que este objeto ahora tiene dos, tiene miau y tiene una cuerda, parece ser o un piano, una guitarra entonces tenemos estas son las tres solapas del objeto, la apariencia del objeto, el sonido y el código del objeto. Es importante ver que por ejemplo el objeto manzana, Apple, tiene otro, otro sonido, op, otra apariencia, por supuesto, y tiene también otro código fuente. Es decir, que cada objeto tiene su comportamiento que es independiente del otro objeto. Eso es el principio de la programación orientada a objetos. Los objetos tienen su propio, se llaman métodos las funciones que rigen su comportamiento y también pueden interactuar entre con otros objetos ahora lo vamos a ver por ejemplo volvemos a sprite bueno vamos a ver cómo eh, darle comportamiento para que interactúe habíamos hecho esta prueba hoy que era que al hacer clic en una banderita se mueva 100 pasos ahora vamos a borrar esto que hicimos para borrarlo, lo arrastramos hacia la izquierda. Van a ver que aparece una crucecita roja para borrarlo. Ahí lo soltamos. Y así tenemos de nuevo limpia la hoja. Vamos a agregarle en eventos. En lugar de, al hacer clic en la banderita, vamos a buscar, al presionar la tecla, acá dice la tecla espacio, pero vamos a ponerle la tecla hacia la derecha. Al presionar la tecla hacia la derecha, Vamos a hacer el movimiento, buscamos un movimiento que se mueva 10 pasos. Entonces, ahora si yo toco la banderita no pasa nada. Lo que tengo que hacer es tocar la flecha de derecha del teclado. Voy tocando la flecha y se va moviendo hacia la derecha. Bueno, vamos a agregarle otro evento, que es... Si toco otra tecla... Esto lo vamos a poner hacia la izquierda y esto es independiente. Esto es otro de los principios de la programación orientada a objetos, que hay distintos eh, TREADs o hilos que van corriendo en paralelo. Por ejemplo, ahora vamos a poner que si tocamos la tecla hacia la izquierda, vamos a movimiento, que se mueva, que se mueva... Eh, Vamos a ponerle menos 10. Si le ponemos menos 10. Lo va a hacer en sentido contrario. Veámoslo funcionar Movemos hacia la derecha. Movemos hacia la izquierda. Bueno, como dijimos hoy. Cada objeto tiene su, su comportamiento. Esto es el comportamiento que tiene este, este objeto. Vamos al objeto Apple. Y le vamos a dar. Otro comportamiento. Y acá vamos a ver. ¿Cómo interactúan los objetos entre sí? Acá donde dice sensores, vamos a ver que entre todos los sensores hay uno que dice eh, si toca al, al, a otro objeto. Acá dice golpear, pero esto es un problema de traducción. Si lo vemos en inglés, cuando vemos a sensores, dice touching. Si está tocando a sprite. Por eso, por eso yo digo que eh, creo que es un problema de traducción. Vamos a volver al, al español. Vamos a sensores y dice golpear. Si golpea a Sprite, en realidad lo interpretamos como que va, si lo toca. Si toca al objeto Sprite. Este sensor está en la manzana y lo vamos a utilizar. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Vamos a vamos a ir acá a la lista de controles. Y en la lista de controles vamos a, vamos a usar este control que dice sí, entonces. Y esto tiene una forma geométrica que coincide con esta forma geométrica. Significa que lo podemos arrastrar y colocar adentro. Entonces estamos poniendo, si golpea Sprite, es decir, si toca Sprite, entonces la manzana, si lo toca, tiene que hacer algo. Vamos a hacer de cuenta que el personaje este, come la manzana. Entonces, cuando, cuando toque la manzana, va a ser un sonido de mordisco y la manzana va a desaparecer. Estamos en la manzana. Habíamos dicho que tenemos... Código, objeto y sonido. Vamos a sonido. Tiene el sonido pop, pero vamos a buscar otro de la biblioteca de sonidos. Y buscamos este, byte, bite Entonces la manzana ahora tiene dos sonidos. Volvemos al código, acá arriba. Vamos a la lista de sonidos. acá dice to tocar sonido pop, lo arrastramos y lo ponemos acá, en lugar de pop lo cambiamos y ponemos byte. Cuando suceda esto va a ser ese sonido y además que desaparezca, eso de desaparecer está en apariencia, acá, abajo de todo vamos a tener ocultar. Lo ponemos acá, ocultar. Y acá vemos que le falta algo, porque en realidad acá le falta un evento. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se dispara esta, este control? Se va a disparar, este por ejemplo, lo podemos hacer cuando se presione la tecla. Cuando presionemos la tecla de la flecha a la derecha, por ejemplo. Hay varias formas de hacer esto. Yo estoy eligiendo una de las formas. Después cuando aprendamos a programar vamos a ver que hay muchísimas formas eh, diferentes de hacer el mismo programa. Algunas son mejores que otras, más optimizadas o más fáciles de programar. Pero bueno, empezamos intuitivamente con lo que, con lo que vamos construyendo en nuestro programa. Habíamos dicho que este objeto sprite tiene un, un evento un método o un comportamiento que cuando presiono la tecla hacia la derecha se mueve 10 pasos cuando nosotros toquemos la tecla hacia la derecha no solamente Sprite va a mover 10 pasos sino que el otro objeto también va a estar atento a que tocamos la flecha de la derecha y va a controlar si lo está tocando Sprite para hacer este sonido y ocultarse si no, lo, si no lo toca, no lo va a hacer. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Vamos, tocamos la tecla hacia la derecha. Tocamos la tecla hacia la izquierda. Seguimos tocando la tecla derecha. Ahí sucedió eh, lo del control de la manzana. Perfecto. Vamos a seguir viendo que, eh, recordando que cada objeto tiene su, sus métodos, que son diferenciados, vamos a darle un método a este al, al, se llama botón 5 volvemos al código y vamos a hacer lo que gire vamos a control acá dice repetir 10 veces y acá por siempre Vamos a utilizar este por siempre para que no se detenga. Vamos a ir a Movimiento. Y vamos a, acá, girar 15 grados. Lo ponemos acá adentro. Esto tiene una forma así porque es un ciclo. Significa que cuando lo ejecuta, vuelve arriba y lo vuelve a ejecutar y lo ejecuta varias veces. Y lo va a ejecutar por siempre. Con respecto al ciclo. El ciclo se utiliza, se le llama ciclo o bucle y se utiliza para hacer una repetición. Por ejemplo, si tenemos que decirle al robot que gire 15 grados y que continúe girando 15 grados y se lo tenemos que decir 10 veces, para eso se utiliza una repetición. Pero el mejor ejemplo es el siguiente. Si queremos enseñarle a un robot a subir una escalera, alcanza con enseñarle cómo se sube un escalón. Y después que aprendió esa secuencia, se le hace un ciclo o un bucle de repetir en forma constante hasta que se termine la escalera. Entonces, de esa forma, nos ahorramos código de programación. Escribimos una sola vez una parte que es repetitiva y después a esa parte se la mete adentro de un ciclo o de un bucle y se le hace repetir ya sea en forma indefinida, que la repita una cantidad n de veces, o que lo repita hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, hasta que se termine la escalera. Y acá nos falta un disparador para esto. Acá podemos utilizar, acá en eventos, podemos utilizar este que dice al hacer, al hacer clic en la bandera verde, que se vendría a ser la bandera verde de acá arriba. Cuando la tocamos, esto va a girar. Y eso lo va a hacer independientemente de si tocamos la, las teclas hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos, con este botón rojo detenemos lo de la bandera verde. No solamente detenemos eso, sino que detenemos todas otras funciones que hayan estado ejecutándose en los distintos objetos. Acá dice girar 15 grados. Si le ponemos, por ejemplo, lo modificamos, le podemos girar 5 grados solamente. Presionamos Enter. Para que lo tome. Cuando vamos a la bandera. Vemos que gira más despacio. Vamos a dejarlo así. Y le vamos a dar un comportamiento. Vamos a detenerlo. Vamos, como, así como la manzana. Desaparecía. Y era. Digamos comida por el personaje. Esto vamos a hacer que sea un obstáculo. Y que lo haga desaparecer. Que lo mate al personaje. Entonces. Vamos al, al, al sensor, el sensor decía, si golpea Sprite, vamos a copiarlo, tiene que ser similar a esto de la manzana. ¿Qué dice? Al presionar la tecla, si toca Sprite, va a ser esto. Entonces se utiliza un sí y un al presionar la tecla. Vamos acá al evento, a presionar la tecla la tecla de la derecha, esto lo corremos, vamos a buscar un sí, entonces, esto es un control, al tocar sprite, entonces, vamos a buscarle un sonido. Tiene este sonido, pero vamos a la biblioteca de sonidos. Ponemos alien. Crack 2 eso va a ser cuando mate al personaje volvemos al código buscamos acá la categoría sonidos tocar sonido y acá en la lista de sonidos ponemos este. entonces cuando tocamos la tecla hacia la derecha Ahí hizo el sonido. Nos faltó ponerlo en movimiento. Lo ponemos en movimiento. Muy bien. Ahora faltaría que desaparezca el sprite. Vamos a detenerlo. Acá estamos viendo cómo eh, tiene, tiene dos funciones o dos métodos, este objeto. Como habíamos dicho hoy, hay varias formas de, en que los, los objetos se pueden comunicar. Y un objeto puede enviar un mensaje a su entorno. Tenemos acá en control, en, perdón, en eventos, recibir un, un mensaje y enviar un mensaje. Vamos a utilizar enviar un mensaje. Vamos a ponerlo acá adentro. Toca el sonido, y envía un mensaje. Vamos a poner un nuevo mensaje. Vamos a ponerle Game Over. Entonces, cuando lo toque, va a enviar el mensaje que llamamos Game Over. Todavía no tiene un significado. Vamos a ir a este objeto, a Sprite. Y en eventos, cuando recibe un, un mensaje, acá ya está puesto por defecto o por omisión porque es el único mensaje que hay. Si recibe un mensaje Game Over, tiene que desaparecer. Vamos a dar eh, apariencia. Ocultar. Si recibe el mensaje Game Over, se va a ocultar. Entonces, tocamos la bandera para que esto empiece a girar, la movemos, y ahí vemos cómo este, ocurrió eh, el mensaje entre objetos. ¿Para reiniciar, todo? para reiniciar todo, tendríamos que agregar algo, que cuando tocamos la bandera, los objetos se hagan visibles. Vamos a. Estamos en Sprite. Al hacer clic en la bandera. Apariencia. Mostrar. La manzana lo mismo. Eventos. Al hacer clic en la bandera. Apariencia. Mostrar. Y este tiene. Es siempre visible no tiene el método de ocultarse, y al hacer clic en la bandera, gira. Entonces, hagamos clic en la bandera. Nos faltó algo, porque están todos en el mismo lugar. Están en el último lugar donde quedaron. Vamos a detenerlo. Entonces, vamos a Sprite. Eh, vamos a ponerlo en esta posición, y acá vamos a estar viendo las coordenadas X e Y. Menos 94 y 2. Entonces, al hacer clic en la bandera, irá menos 94 y 2. La manzana. A las, vamos a ponerlo acá. Al hacer clic en la bandera, irá menos 1 y 1, que es esa posición. Entonces ahora, estén en el lugar que estén, si clicamos en la bandera va a suceder esto, movemos la flecha y bueno y ya tenemos ahí lo detenemos ya tenemos una demostración de cómo se utilizan estas funciones y en los próximos tutoriales vamos a ir viendo una por una eh, la amplia variedad de, de elementos que podemos utilizar para seguir construyendo nuestro videojuego espero que les haya gustado el tutorial suscríbanse y pongan en los comentarios qué les pareció qué fue lo difícil de aprender qué es lo que me faltó explicar y con qué les gustaría que, que avancemos en el próximo tutorial gracias hasta la próxima I'm <laughs> a